¿Olvidaste tu contraseña? No te preocupes, aquí te decimos cómo recuperarla. Ingresa a la página y da clic en Iniciar sesión. En la parte de abajo leerás ¿Olvidaste tu contraseña? Da clic en Recupérala aquí. Posteriormente te solicitará tu número de cuenta y correo electrónico. Ahí te llegará la nueva contraseña generada por el sistema. O bien, si tú deseas generarla, escríbenos un correo a atenciónarrobacomunidad.cultura.unam.mx escribiéndola claramente. También deberás agregar nombre y número de cuenta.